Les paso a, a, a comentar sobre la charla del día de hoy, que lleva como, como título El valor de usar identificadores persistentes abiertos para potenciar la presencia digital en la investigación. El día de hoy nos acompaña eh, Ana Cardoso, eh, que nos va a presentar este, web, este webinar eh, que está dirigido a directores, gestores de investigación, toda la gente que, que de una u otra forma... Eh, está relacionada con todo el tema de, de la publicación científica. Eh, Ana, eh, ella es una Global Engagement Lead eh, responsable del de desarrollo eh, de, a, de adopción de ORCID eh, en la comunidad. Ella ha colaborado con varias instituciones en diferentes sectores eh, del desarrollo, en el desarrollo y la implementación de, de ORCID y ha participado en muchas conferencias y entrenamientos a nivel internacional eh, en su trayectoria. Ella es una promotora activa de la ciencia abierta y de los identificadores persistentes. Eh, sin nada más que agregar, eh, dejo con ustedes a Ana Cardoso de Orquid. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, reinaldo por la presentación y muchísimas gracias por la invitación y sobre todo a los asistentes que están eh, en este webinar. Eh, les, voy a mi, les voy a mostrar mi pantalla... Para comenzar con la presentación. Justamente, para, para la tranquilidad de todos, eh, pueden hacer sus consultas a través del chat de acá de Zoom, el cual eh, al final van a haber unos 15 minutos de preguntas y respuestas, que para que esto no, no, no atente contra la fluidez de, de, de la presentación. Y también, si hay algún problema de conexión, entendemos que esta es la comunicación en pandemia y bueno, eh, las conexiones a veces son inestables, pero eh, tranquilo que también las reuniones, la presentación va a quedar y, y el video también. Así que todo, todo muy bien. Así que Ana, ahora sí que no interrumpamos. Muchas gracias, Rinaldo. Sí. De hecho, yo también les quiero comentar que la presentación se va a compartir. Yo se las voy a dejar este, se las voy a dejar a, a Rinaldo, se las voy a, a enviar para que ustedes puedan consultarla después porque, como, como bien eh, he dicho, hay muchísima información que ustedes pueden consultar. Incluso hay links en algunas de las diapositivas en donde ustedes pueden consultar mayor información con más detalle. También al último, quiero dejar mi correo electrónico por cualquier duda que se pueda llegar a tener posteriormente. Y bueno, comienzo con, con un poquito de humor. ¿no? De, y, es, y es real, es un tuit real en donde pues se muestra el problema de la ambigüedad en los nombres. ¿no? Y es un, un autor que dice, bueno, soy el 38 autor y le contestan, oye, pues eso no está nada bien. ¿no? Y dice, espérame, todavía no he terminado. Soy el 38 autor llamado Wang. Y es, eso es real y yo creo que eh, todos conocen qué es lo que pasa con la ambigüedad en los nombres y sobre todo en este sector académico. Eh, y, y como les decía, este es un tuit real, es una publicación eh, de PubMed, en donde, bueno, eh, existe este problema con todos los autores llamados Wang. Eh, imposible, ¿no? Si habrá, se hablaba en el video de estas nuevas tecnologías, de estos cambios que ha habido en la humanidad, y ahora, ahora más con la pandemia. Eh, esa necesidad de tener esta presencia virtua, eh, virtual, este, eh, de, de ser visible, es, es necesaria. Para todos los, los investigadores y como decíamos al principio, también los gestores de la investigación son los que están sufriendo con todos estos, eh, este tipo de problemas. Y para comenzar les voy a dar una breve eh, introducción a lo que es ORCID. Posiblemente muchos ya lo conozcan, pero eh, luego es difícil ubicarnos en lo que es una organización. Eh, ustedes conocen tal vez el servicio de lo que es el registro de ORCID. Bueno, para que conozcan lo que es la organización de ORCID como tal, es una organización que realmente eh, no nació hace mucho, nace en septiembre de 2012. Nosotros siempre hemos sido una organización 100% virtual. No tenemos oficinas de ORCID, trabajamos desde casa alrededor del mundo, somos 36 personas y es una organización, ORCID es una organización y esto es muy importante resaltarlo, yo les decía al principio, yo sí soy una promotora muy activa de lo que es la ciencia abierta en general, ORCID es una organización sin fines de lucro, es una organización no comercial, el, el, el acceso al, al código, a la API, que es este Application Programming Interface, que les voy a comentar más eh, eh, al rato de cómo funciona, es totalmente de acceso abierto. Eh, tenemos una visión y un alcance global. Está totalmente guiada por los principios de privacidad y control del investigador. Para nosotros lo más importante es que el investigador tenga total control de su información. Nosotros, por ser organizaciones sin fines de lucro, la forma en cómo estamos sostenidos es a través de nuestros miembros. Miembros institucionales, esto es bien importante recalcar la diferencia entre nuestros usuarios, que son los investigadores que tienen un registro ORCID, y nuestros miembros institucionales, que al día de hoy ya son más de 1,200 miembros. Eh, alrededor del mundo, como les comentaba. Está dirigida por y para la comunidad científica 100% y algo también a resaltar es que ya en 2019 nosotros alcanzamos nuestro punto de equilibrio. Eso quiere decir que ORCID ya es una organización sostenible y esto gracias eh, a la comunidad que, que ha ido adaptando de manera eh, intrínseca el, el uso de ORCID. En toda la, la comunidad. Brevemente, nada más les comentaba, nosotros somos 30, al día de hoy 36 personas en, la, eh, en el equipo de Orchid eh, Este es nuestro equipo que también me gusta mucho pues presentárselos a ustedes. Eh, después si quieren pueden... Este, ver un poco más a detalle cada, cada eh, equipo, cada perfil y nosotros también eh, al igual que ORCID, su gobernanza su, su board of directors es totalmente abierta y es comunitaria, eh, la junta directiva está formada por representantes de las organizaciones, miembro de ORCID, estos miembros institucionales que les comentaba que sustentan a ORCID bueno pues esta junta directiva está formada por representantes de esas organizaciones y ellos participan en elecciones anuales eh, tanto votando como también nominando a las personas dentro de su organización para poder participar en esta junta directiva por eso es por lo que les comentaba que orquídea está dirigida por y para la comunidad eh, científica por lo tanto es 100 un esfuerzo comunitario eh, dentro de este grupo que forma la, la junta directiva están también dos investigadores eh, esto es justamente para tener representatividad de esa comunidad y casi siempre se considera cuando se hace la selección de los, de los nuevos miembros, pues la diversidad y la variedad de perfiles de, de esta junta. Eh, ya les dije que es Orchid, ahora qué es este Orchid ID que seguramente ustedes ya conocen y yo espero que muchos ya cuenten con él, es el, eh, este, estos 16 dígitos alfanuméricos que... Eh, el, el registro es totalmente gratuito para la persona, no les lleva más de un minuto registrarse eh, para obtener un, un ORCID ID y un registro ORCID. Los, eh, eh, el, los 16 dígitos, este identificador persistente, se asigna de manera aleatoria y es totalmente compatible con la norma ISO es portable y multidisciplinario, esto quiere decir que no importa el país donde estén, no importa la disciplina, ni la universidad, la afiliación, no importa en donde se encuentren, su ID va a ser el mismo siempre. Entonces, hay ojo porque no deberían tener un más de un Orchid ID. Eh, el ORCID ID también es importante, yo les comentaba al principio, hay que distinguir entre miembros institucionales y eh, investigadores o personas con un registro ORCID. ¿no? Entonces, el ORCID ID, estos 16 dígitos, únicamente se asignan a las personas, al investigador, para poder contener toda su producción dentro del registro ORCID y no se asigna a las organizaciones. Eh, se representa también como URL, que es este link que vemos en la parte de abajo y seguramente ustedes justamente en las eh, revistas, en los artículos lo han visto desplegado, que es el circulito, la manera correcta de desplegarlo según nuestras eh, guías, nuestro guideline es con el círculo que, eh, que ven aquí, este círculo verde y en formato del link para que cualquiera que esté leyendo ese artículo pueda eh, tener acceso a ese eh, eh, contenido del, del registro ORCID de ese investigador. Muy importante, aquí también quiero aclarar que no es un perfil de autor. ORCID no es un perfil, ORCID es un registro. ¿Por qué decimos que no es un perfil? Porque existen otros perfiles como ResearchGate, como otro tipo de perfiles, eh, hay, hay otros eh, loop, etc. Hay muchos allá afuera. ORCID es un, y, y le podemos llamar así, es un repositorio en donde vamos a contener... Toda la producción y sobre todo y lo más importante, orquídea es un identificador persistente y les voy justamente por lo mismo, les quiero comentar qué son los, estos identificadores persistentes o PITS que se empieza a hablar mucho de, de, de esta terminología a nivel internacional. Eh, porque es bien importante comentarles también que es neutral. Nosotros no, no competimos con otros identificadores. Eh, no, no eh, Por ejemplo, una Scopus Author ID, un eh, Researcher ID, que ahora es, es Poblons, pero bueno, todos estos otros identificadores no competimos con ellos, sino que interoperamos. Con ellos. Es más, ustedes pueden tener todos agrupados dentro de su registro ORCID y hacemos esta interoperabilidad en este marco de toda la infraestructura de investigación, por lo tanto, eh, pues los van a ver integrados dentro de su mismo registro. Y por último, este tipo de registros, es otra otra nota que quiero aclarar, eh, son totalmente válidos. Si se les asigna un número de 16 dígitos en donde vean esta X al final simplemente es un marcador que simboliza el número 10, pero no se pone el número 10, sino que se pone la X, pero son totalmente válidos y correctos. Y yo les decía, bueno, son más de 1200 miembros al día de hoy. Este nada más es un mapa para que ubiquemos. En ¿Dónde se encuentran nuestros miembros institucionales? Aquellos que están sus sustentando a ORCID. Eh, en cuanto a número de registros, registros son estos usuarios o estos investigadores que ya tienen un ORCID ID. Ya son casi 11.5 millones de investigadores que tienen un registro ORCID. Por eso les comentaba, eh, ORCID se ha convertido en un estándar. Eh, de, de, eh, por, por esa adopción que ha tenido por parte de la comunidad y también de las eh, organizaciones en diferentes sectores, ya sea editoriales, eh, eh, entidades de financiamiento. O universidades, ¿no? Que son también quienes están representando a nuestros miembros institucionales. Eh, los verdes es donde Orchid tiene a sus miembros a través de un consorcio y, bueno, azul son los miembros directos. En Chile tenemos dos miembros apenas. Entonces, creo que, bueno, pues estamos comenzando con esta adopción en lo que es el… el la parte de, tanto de Centroamérica como Sudamérica. Centroamérica, el año pasado eh, apenas comenzamos con dos miembros nuevos, uno en Costa Rica y el otro en Panamá. En Panamá está eh, la SENACID, que es esta entidad de, de financiamiento de gobierno, y en eh, Costa Rica, la, la UNA, la Universidad Nacional de Costa Rica. ¿Y eh, qué es lo que ofrece Orquid? Yo les comentaba al principio, Orquid ofrece tres servicios. El de inicio es el ORCID ID, la asignación de este identificador persistente de 16 dígitos, también el registro ORCID como tal, es este que eh, si ustedes tienen un ORCID ID ya conocen que es la interfaz de usuario, que es este, yo les decía, repositorio en donde va a estar toda su información, tanto de afiliación como de financiamiento y sus obras o trabajos, entre, otra, eh, entre otros campos de información que pueden también recopilar y hacer interoperables. Y, y lo más importante y también el, eh, el, el beneficio de Orchid es que integra, que interopera con otros sistemas a nivel, como yo les decía, internacional y con los diferentes sectores a través de una API que va a conectar y va, va, va a ser este hub entre diferentes sistemas y ahorita lo vamos a ver más claramente. Pero antes de adentrarnos en lo que es la funcionalidad como tal de la API, quiero también hacer eh, un comentario con respecto a un estudio que se llevó a cabo. En, eh, en una, en una eh, sí, encuesta en 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico realizó este estudio a eh, más de 20.000 investigadores que fueron autores de publicaciones científicas eh, referente a la digitalización de de la ciencia. Y bueno, este, este estudio eh, se enfocaba a medir pues la naturaleza, el impacto, el, el, las eh, facultades y los obstáculos que enfrentan estos investigadores actualmente. ¿no? Y, y, y retomo otra vez la idea del video donde hablaba de estos cambios tecnológicos. Eh, uno de los resultados interesantes en esta encuesta fue que más del 60% de los investigadores, y, y, y fue en ese entonces, ¿no? en 2018, cuando todavía no habían 11 millones. 11 y medio millones de investigadores, eh, entonces seguramente el número al día de hoy sería mucho mayor, pero bueno, ellos comentan a ver, eh, a usar ORCID como identificador persistente. Eh, estos son algunos otros de los hallazgos, quiero resaltar sobre todo el uso de la identidad digital en, en estos entornos en línea, que se ha vuelto una necesidad, ya no es, eh, es, es algo más que Deban de tener o, o que se les sugiera tener, sino que realmente se ha convertido en una necesidad, ¿no? El tener esta, esta visión de poder contar con una identidad digital. Es fundamental para poder ser visible dentro de este ámbito académico y de investigación. Eh, retomo otra vez la idea de, de, de los desafíos que hemos tenido actualmente con la pandemia. El, el, este, esta digitalización ha sido también un facilitador porque ha permitido la colaboración entre los investigadores. Y vamos también a hablar cómo, cómo es, y lo van a ir viendo también ustedes, cómo, cómo este tipo de herramientas son las que permiten eh, fomentar esta colaboración. Eh, sin, sin importar barreras, no, barreras de institucionales, barreras eh... Incluso de, de, de en cuanto a dónde estamos situados, ¿no? O de disciplinas, etcétera. Ah, al día de hoy, esta misma encuesta que yo les comentaba de la Organización para, el eh, para la Cooperación y Desarrollo Económico, eh, el, en 2020 eh, la, eh, la OECD se convirtió en miembro de ORCID por la necesidad también de, uh, y principalmente, de desambiguar a los investigadores y también para eh, poder su sistema... Hacer ciertas automatizaciones. Entonces se convierten, se convierten en miembros de ORCID y al día de hoy esa misma encuesta de 2018, el día de, al, al, en 2021 ya existe y, y pueden entrar ustedes a la página de la OSD y ver este botón de ORCID que es el mismo botón que ustedes van a ver para eh, cuando interactúan con cualquier sistema que esté solicitando el ORCID-ID de los investigadores. Hablaban del OJS y también voy, voy a tocar un poco el tema. El OJS tiene este mismo botón en donde están colectando el ORCID-ID de los investigadores para de inicio pues, poder desambiguar esta información. Entonces, bueno, ya en la misma OSD está utilizando ORCID dentro de sus procesos y sistemas. Ahora, con respecto a, a los identificadores persistentes, ¿qué son? Bueno, pues estos identificadores persistentes son, no nada más es eh, de, de, eh, un, un link, sino queremos hablar de persistencia y no en 50 años o 100 años, sino más, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que un, un link eh, está roto? Entonces, eso no pasa con los identificadores persistentes. Pues si bien es un, se representan, la mayoría de ellos se representan como una URL, la importancia, de estos identificadores persistentes es que este enlace se mantenga funcionando y que sean eh, que se puedan resolver en la web es, es otro término un poquito más técnico pero eh, quédense con la idea de que este tipo de eh, de, de vínculos no se no se rompen no, no, no siempre van a persistir en el tiempo y seguramente ustedes ya conocen hay, hay diferentes tipos de identificadores persistentes eh, para las personas pues el orchid id existen eh, para las cosas el, el el DOI o el DOI que seguramente ustedes ya utilizan. Eh, y para los lugares también hay identificadores persistentes como el GRID, el ROR, Ringle, etcétera que asignan este tipo de identificadores a los lugares. Ahora es muy importante que los que los tengan, que los utilicen en las organizaciones, pero lo más importante es que lo hagan interoperable, que estos tres tipos de identificadores puedan ser interoperables. Eh, otra cuestión también importante de los identificadores persistentes es que hacen a la, a la información eh, que sea fair, que, que cuente con estos eh, cuatro puntos que el, eh, el equipo de FORCE-11, y, y pueden ir a, a, al link en la parte de abajo, genera estos principios de cómo debe de ser la información. Debe ser encontrable, debe ser accesible, interoperable y reutilizable también para contribuir a la ciencia abierta. Y los PITS. Justamente van a apoyar a que estos principios se cumplan. Este es el, el eh, para los que no conozcan, la interfaz del usuario del eh, registro ORCID, en donde, como les comentaba, mayoritariamente, y, y lo más importante, es cuenta con tres secciones importantes, que es la afiliación, el financiamiento y los trabajos. Y vamos a ver también, en cuanto a la interoperabilidad de los, de los identificadores persistentes, el ejemplo de este investigador, que también ustedes Pueden eh, verlo porque es público, es la parte visible o pública de este registro ORCID, eh, de este investigador. Aquí están sus 16 dígitos. Si ustedes van a este, a este link, van a ver lo mismo. Bueno, pues aquí empezamos con el ORCID ID del lado izquierdo. Después, si nos vamos más hacia abajo en su registro ORCID, vamos a ver en la parte de afiliación que este investigador a través del Ringgold ID, este identificador persistente para la organización, menciona a la Universidad de Glasgow. La afiliación de este investigador es la Universidad de Glasgow. Que va a ser interoperable. Si nos fuéramos a la Universidad de Glasgow o a sus sistemas, vamos a ver también de este lado la sincronización y la interoperabilidad eh, con, los, con, con el sistema de la institución, en donde menciona, hace referencia al ORCID del investigador y empieza esa interoperabilidad de los datos con los sistemas. Si nos seguimos más abajo, tenemos en la parte de financiamiento también el Grant Number, este otro identificador que va a ser interoperable. Con el proyecto. Entonces, es bien importante también tener un identificador para todo lo que son los, los financiamientos y que van a permitir sobre todo a estas entidades de financiamiento asociar a, eh, a sus becarios con ese artículo de eh, investigación, ya sea software o cualquier otro dato y poder eh, ver qué es lo que están financiando y hacer eh, rastreable esta información. Eh, igual, ahorita lo vamos a ver, eh, pero esto, eh, si nos fuéramos al sistema del proyecto, también están enlistando el ORCID ID del investigador. Y por último, si nos vamos a la parte de las obras, está, eh, hay dos identificadores. Por ejemplo, eh, en, en este caso eh, se menciona, podemos utilizar más de un identificador. Por eso les decía, eh, no, no competimos con otros identificadores, sino que interoperamos con ellos. Está el PubMed ID y está el DOI. Si nos fuéramos también al artículo, lo vamos a ver reflejado en ese otro sistema. Eh, igual, aquí está la parte del proyecto que les comentaba del financiamiento en Gateway, en donde eh, proporciona más información sobre el, el proyecto del investigador y eh, de igual manera, aquí si le diríamos en People, pues vamos a ver el ID del investigador y en PubMed. Eh, en Europe of Med Central vemos el artículo en donde estamos mostrando también los coautores, eh, todos estos circulitos verdes, que son el Orchid ID, y eh, información de ese artículo, de ese artículo. Eh, en el, y vamos a ver en este diagrama, en este lo que llamamos círculo virtuoso, que también esa palabra me encantó porque se mencionó en el video, es, para nosotros este es nuestro círculo virtuoso de cómo funciona esa interoperabilidad entre los sistemas. De inicio empezando con el investigador al centro, generando su registro ORCID. Eh, es bien importante porque el investigador es quien tiene realmente que registrarse para obtener un ORCID ID. Les decía, no, no les lleva más de un minuto, no se pide información sensible, es simplemente correo electrónico su nombre y listo, generan un registro ORCID. Lo importante es, como dice nuestro, nuestro mantra, enter once, reuse often, o agrega una información una vez y úsalo siempre, porque todos, eh, empezando por el investigador, van a beneficiarse de esta interoperabilidad entre los sistemas. La idea es de que el investigador no tenga que agregar la misma información en todos los diferentes sistemas que se le está solicitando, con diferentes sectores y de, diferentes eh, entidades. Entonces comenzamos, va el investigador dentro de su afiliación, eh, la, la universidad, vamos a poner la, la, la universidad le solicita el ORCID ID, el investigador se conecta y, y la acepta como organización de confianza y en el mundo ideal en este círculo virtuoso la misma universidad va a poder empujar la afiliación. Al registro ORCID de sus investigadores, pudiendo homogenizar el nombre de la universidad, de la institución, que eso es bien importante porque no nada más existe la ambigüedad en, las, en el nombre de las personas, sino también en el nombre de las organizaciones y ORCID a través de la API puede apoyar a homogeneizar este nombre como, como lo vimos en, la, en, en el otro registro en la Universidad de Glasgow. Entonces la fuente va a ser esa, esa eh, universidad, lo cual hace y, y genera un beneficio adicional tanto para el investigador como para también la organización porque uno, la misma organización está validando. La afiliación del investigador que le da pues más peso y más confianza eh, y también el investigador no va a tener que manualmente agregar esta información, sino que ya el mismo sistema lo va a hacer. Después eh, supongamos que el investigador va a solicitar un financiamiento, va con la entidad de financiamiento, le pide eh, su ORCID ID, el, el investigador comparte estos 16 dígitos y este sistema también en, en, en, en este círculo virtuoso también eh, toma todos esos metadatos que ya existen en el, ORCID, eh, en el registro ORCID del investigador y prellena los formatos de, para esta aplicación de financiamiento. El NIH en Estados Unidos ya lo está haciendo. Entonces, en lugar de, y esto en palabras de los investigadores, en lugar de tardarse un investigador tres horas o más en llenar un formato de, en una aplicación de financiamiento, se va a tardar, no sé, 20 minutos, una hora, porque muchos de los campos que solicita este sistema ya van a venir prellenados por el sistema gracias a los metadatos de su regi que tiene el investigador en su registro ORCID. Por eso es bien importante y recalco y lo voy a mencionar muchas veces que el investigador no nada más genere un, un registro ORCID, pero que lo llene con, con los datos que pueda. Eh, idealmente pues esta entidad de financiamiento y lo que está haciendo, eh, en, en, que está en su roadmap del, de, del NIH es agregar la, también el, el, el grant. ¿no? Entonces una vez que ya se le dé el financiamiento también eh, sería importante que esta entidad agregar esos datos a la sección de financiamiento. Interesante porque entonces es toda esa información la van a poder leer todas las demás entidades. Eh, vamos al sistema de submisión y sigo con el ejemplo de OJS. Va el, el investigador a publicar, el sistema de submisión le solicita su ORCID ID, el investigador comparte su, su ORCID ID y este sistema, de manera ideal a través de OJS, Va a sincronizar esa información. Va a poder leer toda la información que ya tiene el investigador en el, su registro ORCID que viene de, de Scopus, de Redalic, de PubMed, etcétera, y va a leer esos metadatos y va a llenar el OJS, va a llenar la plataforma con esos metadatos de los investigadores y viceversa. Va a poder también empujar los datos que están en la plataforma ya de OJS y los va a poder agregar al ORCID ID del investigador sin que el investigador lo tenga que hacer de manera manual en este mundo ideal y como decíamos este editorial pues va a poder beneficiarse de los metadatos de la afiliación que ya empujó el, el, la, la universidad y sobre todo y lo más interesante que van a estar eh, empujados o, o agregados al registro ORCID de manera validada y correcta. Igual de la, de la parte de financiamiento y todos, va ser, se crea es como se crea este círculo virtuoso. Eh, brevemente, nada más cómo funciona este, eh, eh, es, esta sincronización de datos. Eh, como decíamos, pues tanto las universidades, las entidades de financiamiento y las editoriales van a poder, si son miembros de ORCID, esto es bien importante, solo las eh, entidades, miembros de ORCID, Pueden empujar información y ellos van a ser la fuente de esta información. Eh, y con, también nosotros, eh, como les decíamos, como eh, organización sin fines de lucro, tenemos una API pública en donde también se van a poder leer los datos públicos del investigador. Eh, esto es lo que justamente yo les estaba comentando en el, en el diagrama del círculo virtuoso. Cuando el, eh, el, el, la universidad o la afiliación miembro de ORCID empuje esos datos de afiliación, van a ser ellos la fuente. Y aquí lo ven con este claro ejemplo que es una universidad en, en México, el Tecnológico de Monterrey. Ellos son miembros de ORCID y están ya eh, empujando esta afiliación a los registros ORCID de sus investigadores. ¿Y eh, qué pasa? Que todos aquellos sistemas ya son más de 7.000 revistas que están eh, haciendo obligatorio. Eh, el uso de ORCID. Están solicitando de manera obligatoria que el investigador agregue su ORCID ID antes de submitir un artículo. Y muchas otras lo hacen eh, sugerido y altamente recomendado. Pero todos estos sistemas de submisión, Scholar One, OJS, y Journal Press, Editorial Manager, están leyendo esos datos, los están leyendo. Eh, Posteriormente, pues estos también fluyen a otros sistemas como PubMed, como Scopus, como Web of Science, que son de, en donde eh, de donde estas organizaciones que se encargan de generar evaluaciones y rankings toman la información. Entonces, si bien este nombre mal, pues obviamente las métricas y los reportes van a estar mal. Pero si están bien, eh, bien eh, escritos y homogeneizados y normalizados a través de un identificador persistente empujado con la API de ORCID, pues va a poder hacer este flujo más valioso, más relevante y sobre todo más exacto en cuanto a métricas y reportes que obviamente pues va a generar un incremento también en la evaluación y los rankings. Eh, para, para resumir lo, lo referente a los beneficios, pues para las instituciones se va a ahorrar mucho tiempo y van a reducir el margen de error en la sincronización de información. Van a poder administrar el nombre, como ve, vimos en el slide pasado, de su organización y van a poder tener vínculos, esa trazabilidad que es interesante tener, seguir teniendo con los investigadores, incluso cuando los investigadores ya no están dentro de nuestra organización. Ustedes van a poder seguir teniendo ese vínculo, van a poder seguir. Eh, rastreando lo que el investigador continúe haciendo dentro de su carrera, incluso fuera de su organización. Para los investigadores, pues obviamente va a mejorar su reconocimiento, va a poder ser más eh, descubrible en cuanto a sus investigaciones, va a poder dedicar, y esto es bien importante, más tiempo a investigación y menos tiempo a la gestión, a estar llenando esos mismos datos en diferentes sistemas. Y sobre todo controlar, la, como yo les decía, para orquídeas es bien importante poder eh, tener... Eh, dejar el control total al, eh, al investigador y para ambas eh, eh, eh, sectores, ¿no? para, la, para ambos eh, va, van a tener más visibilidad, que es lo que realmente se está eh, queriendo en estos momentos de, de, de, de tanta competitividad y demanda, pues es ser más visible, poder hacer nuestra investigación más visible. Estas son además muy breves, las voy a mencionar, algunas eh, pruebas que se realizaron, este, algunas organizaciones, miembros de ORCID han ido más allá en querer cuantificar los beneficios y medir esa disminución del uso de recursos y esas horas invertidas en la gestión de los datos de investigación y esos son los resultados que han obtenido. Eh, también Quería mostrarles el, el, el impacto de estos datos de ORCID, que provienen de ORCID. Este de aquí, bueno, es uno que, un, un, un eh, proyecto que realizó la, la revista Science en cuanto a migración eh, con datos basados en datos de ORCID. También este otro eh, de colaboración desde que realizó el, el la, eh, se realizó en la Universidad de Melbourne, Australia y han ido cuantificando o midiendo hacia dónde se han ido sus investigadores con datos de ORCID 100%. ¿no? Orchid también se utiliza en otros sistemas importantes como OpenAire o OpenAir, eh, ya está incluido en su portal, ellos ya están solicitando permiso también o están recolectando el ORCID ID de los investigadores. OpenAire también es un miembro de Orchid desde el año pasado. Eh, en fin, bueno, hay, este es el NIH, es el formato del NIH que yo les decía a través de sus eh, biosketch. En, en Science Civic, su plataforma, es como están solicitando el ORCID ID. Y hay, así como estos que les mostré, hay más de mil sistemas eh, a nivel internacional que están utilizando esta, es, estos datos de ORCID. Eh, para, para resumir lo que es eh, la integración con Open Journal System, PKP que es la organización que tiene todo este, este tipo de integraciones, el más utilizado Open eh, Journal Systems o JS es miembro de ORCID también. Y crearon, ellos crearon y desarrollaron esta integración que está bastante completa solamente. Y aquí sí hago para eh, todos los, los editores que, que estén eh, presentes, tienen que estar en la versión 3.1.2 o, o, o superior. Para poder tener esta integración completa de la mejor manera posible. ¿Y, y qué es lo que eh, pasa con estas revistas? Pues se, en la galería, si ustedes se van a la galería de sus plugins, van a encontrar el de ORCID y simplemente les van a pedir las credenciales, ya sea para la API pública, para todos los eh, journals que no son miembros de ORCID y para eh, los que llegaran a ser miembros de ORCID podrían llegar a tener una funcionalidad mayor de sincronización, no nada más de lectura, sino también también de empujar este datos a, a los registros ORCID de sus investigadores y eh, resalto otra vez la importancia de que ustedes o, o el, el journal sería la fuente o incluso para todos los que están dentro de una universidad, la universidad sería el eh, la fuente de esta información de todos los registros ORCID de sus investigadores. Eh, el, el proceso es este, el investigador va a ver. Este botón que les decía es crear o conectar tu identificador ORCID. Eh, después vamos a ver que les van a pedir permiso. Este es el caso de, eh, de la, de, están usando la API pública para obtener el ORCID ID. Ese es lo único que se puede hacer con la API pública al día de hoy con el plugin de OJS, eh, pero ya pueden desambiguar a sus investigadores. Y sobre todo hacer el display en los artículos, que esto es bien importante, como se muestra en, en esta, eh, en este slide, ¿no? Entonces, así es como van a poder, esa es, ese es el la integración y desarrollo al día de hoy con OJS. En el caso de que el investi, eh, de que el, eh, el journal, de que la revista fuera miembro de Orchid, no nada más Puede leer y hacer el display en los artículos, sino que también va a regresar todo lo que está en el OJS a los trabajos y va a poder leer toda la información que tiene también el investigador en la parte de trabajos a su plataforma. Eh, como les decía, OJS se convierte en una organización de confianza. Este trusted organization son todas las organizaciones a las que el investigador les ha autorizado interactuar con su registro ORCID, los permisos que se le dieron y bueno, ustedes como investigadores en su registro ORCID, esto lo encuentran en la configuración de la cuenta y en cualquier momento también pueden eh, borrar ese, esos permisos. ¿En dónde nos encontramos en cuanto a, porque es bien importante a, a políticas públicas y directrices a nivel internacional con respecto a ORCID? Como yo les decía, ORCID se ha convertido realmente en un, en un estándar, ¿no? Pero esto es gracias a la adopción que se ha tenido por parte de la comunidad, eh, de, tanto de investigadores como de organizaciones. Pero también ya empezó a haber este... Eh, eh, esta adopción más formalizada con, a través de políticas públicas y directrices. Algunos lo hacen de manera mandatoria, obligatoria, pero algunos otros lo hacen de manera altamente sugerida. Entonces, bueno, este es un, nada más el ejemplo que yo les, les quiero dar en cuanto a eh, direct, algunas directrices para datos abiertos de la, comun, eh, de la Comisión Europea y también del Plan S para eh, infraestructura en, en este slide que en donde también aquí eh, sugieren el uso de DataSite. DataSite es otra organización que asigna DOIs, eh, pero más orientado a repositorios. Eh, CrossRef, el que se, es, se encarga un poco más en, para la, la parte editorial, ¿no? asigna, la asignación de DOIs para la parte editorial, y DataSite lo hace para repositorios. Eh, dentro de, del mundo, algunas... También eh, actividades o, o esfuerzos que se han realizado a nivel internacional. Les voy a poner aquí algunos de los muchos ejemplos que existen. Al, eh, uno interesante es en, en Concitec, esta entidad de, de gobierno de financiamiento en Perú, eh, aumentó la adopción de ORCID y eh, de hecho este número, yo acabo de hablar con ellos eh, recién, el mes pasado y este número de 37.900 investigadores con Orchid ID, ya al día de hoy son 46.000. 46.000 investigadores que cuentan con un Orchid ID y que antes de eh, que ya los tienen en su sistema, ¿no? Y que antes de eh, poder ellos... Eh, eh, hacer una aplicación de financiamiento, solicitan el y de los investigadores y sincronizan los datos. Entonces, es también bien interesante este caso. Les dejo los, los links para que vean lo que han hecho. El, es el caso también de Brasil. Eh, ellos a través de este programa que se llama Connective Brasil, ellos tienen un consorcio en Brasil formado por instituciones eh, de gobierno como son CAPES, NPQ, FAPESPI, y, eh, y VICT que es el nodo nacional, eh, y está Cielo, Cielo Brasil es miembro de Orchid y también, bueno, ellos utilizan mayormente OJS y también Scholar One. Ellos van a hacer mandatorio también el, la, la solicitud del ORCID ID. ¿no? Entonces, es pues hacia, hacia dónde vamos. Ellos están creando también un sistema CRIS eh, a nivel nacional, en donde la idea es generar la adopción de ORCID eh, a nivel nacional. En, en Panamá, la CENACID, como les comentaba también, está haciendo un gran esfuerzo eh, por el momento de comunicación, pero también se realizará y están empezando ya a trabajar en ello para la parte del desarrollo de integración con Orchid, como lo hizo con CITEC. Con CITEC es miembro de ORCID desde hace, yo creo que desde 2014 o 15 pero ya ellos tienen eh, pues un sistema bastante robusto integrado con Orchid, en donde, como les decía, ya existe la, la, la, la sincronización de los sistemas. Y eh, Panamá, pues, también es hacia donde va, pero ellos apenas en octubre del año pasado es cuando se convirtieron en miembros. Y lo que están haciendo ahorita es esa, esa parte de comunicación, porque eh, si bien, y, y creo que es el esfuerzo que también queremos eh, y que estamos comenzando a hacer en, en Chile, es esta parte de comunicación, de, de que conozcan los beneficios de Orchid. Y eh, sobre todo esta generar, el, el promocionar lo que son el, el uso y eh, los, los beneficios dentro de la comunidad. Eh, ellos hicieron un, eh, bueno ya han hecho bastantes webinars, eh, incluso eh, nos invitaron también a participar en un programa de radio, eh, este, revistas, etc. Se, se ha hecho un, un gran esfuerzo de comunicación también para la adopción en Panamá ellos utilizan eh, y toda la, la gestión de conocimiento la tienen en la plataforma ABC y que es de donde inicialmente van a comenzar con la integración de Orchid. Eh, también quiero compartir con ustedes eh, dónde pueden encontrar las respuestas a, de sus investigadores porque yo les decía este este webinar también está orientado a todos aquellos que gestionan la información eh, la investigación y Muchas veces, pues, a ustedes son a, a quienes les llegan las, las preguntas de primera línea con respecto a ORCID. Eh, ustedes mismos pueden encontrar las respuestas. Nosotros tenemos todo un, un sitio web que, que recién fue relanzado eh, a principios de este año con más información, más visible. Y próximamente también algunas de estas eh, secciones está, van a estar en otros idiomas, en español entre ellos. Y van a poder ver, eh, aquí tenemos muchos, muchos recursos, tenemos información que les puede servir para la gestión de eh, la interfaz de usuario, de los registros, de cómo el investigador puede agregar eh, sus trabajos a su registro ORCID, etc. En caso de que no, también siempre va a estar este botoncito de ayuda que los va a llevar al correo de, a, al, eh, a nuestro helpdesk o pueden ustedes también directamente irse a, eh, con su pregunta a org No tienen que mandarle en inglés, de hecho tenemos eh, apoyo de personas eh, específicamente en, en español que podrían contestarles y eh, dónde más buscar respuestas con respecto a ORCID? nosotros tenemos todo un knowledge base que también abajo les pongo el link en donde se habla no nada más de la interfaz de usuario o de lo que ORCID hace como organización pero también habla de la, de la API del desarrollo y, y de, de la integración de cómo funciona esta API eh, y ya para cerrar pues eh, he venido hablando un poco de esta presencia digital que se ha vuelto más y más necesaria. Y simplemente es porque existen muchas organizaciones y personas que están buscando al día de hoy esa presencia digital. Eh, entonces es, es, es relevante para los investigadores no quedarse en, en el pasado y pues adaptarnos a todos estos cambios que han ido ocurriendo. Eh, y les decía pues que han, se han potencializado con la pandemia. Entonces, bueno, hay muchos investigadores que, eh, que están haciendo pues su tesis o su, su, eh, su investigación como tal y requieren de, eh, de, de esa literatura y pues se van al registro de los investigadores, eh, a posibles colaboradores también. De, de investigación, la buscan la, su misma institución, su entidad de financiamiento, eh, quieren conocer esa, ese, ese, lo que están haciendo los investigadores, sociedades, eh, grupos comunitarios, este, el mismo gobierno. Eh, no Entonces, hay, hay muchas eh, razones por las cuales debemos de cuidar esta presencia digital. También los invito a que eh, vean este... Eh, video en YouTube que les pongo el link abajo. Eh, de ahí es donde saqué este, este slide de, de Shelley Stahl de AGU, de este American Geophysical Union, bien importante en Estados Unidos, en donde ella habla de ORCID y habla justamente de cómo eh, ORCID, el, el tener un registro ORCID los puede apoyar para potencializar esta presencia digital. Eh, este también es, eh, ya, ya ahora sí, para, para terminar, para cerrar, eh, me gusta mucho mostrarlo porque, eh, y bueno, yo decía que era recientemente, pero bueno, del descubrimiento del hoyo negro, que ya no es tan reciente, eh, es toda la colaboración que se tuvo para este trabajo, para esta investigación, todos los circulitos verdes, pues es, son los investigadores que cuentan con un orquídea ID. Y eh, yo aquí también para dejar nada más sembrada la idea, ¿no? Imagínense que eh, cualquiera que esté revisando esta información, pues, va a ir hacia ese, eh, si quiere conocer más de ese autor, pues, va a ir hasta, hasta um, el circulito verde. Y, pues, lo ideal sería que ese investigador tuviera su información lo más actualizada posible en su registro ORCID. Por eso es bien importante que los investigadores no únicamente generen su ORCID ID. Porque el sistema de submisión se lo está pidiendo, pero que lo llenen, que tengan información dentro porque es, es su identidad digital. Es, eh, es esa, esa presentación que se le va a dar a todos aquellos que estén teniendo acceso. Tanto organizaciones como personas que están teniendo acceso a esa información. Eh, es bien importante porque va a aumentar las citas de su trabajo, porque les va a poder conectarse con posibles colaboradores eh, en, en todo el mundo y de diferentes disciplinas, y sobre todo porque va a ser posible eh, mejorar las prácticas de la ciencia abierta. Y ya para terminar, pues solamente eh, los dejo con esta slide, que eh, actuando en conjuntos, eh, cómo se tiene... El, el poder de mejorar el valor y la calidad de la información de la investigación, los identificadores únicos y persistentes ofrecen este potencial para poder compartir esa investigación eh, y, y ofrecer mayor transparencia. Eh, yo aquí también les dejo este, nuestras redes sociales. Les puedo decir que son bien eh, activas, ¿no? sobre todo LinkedIn, van a encontrar mucha información este, perdón, en, en, en Twitter. Eh, que de hecho, bueno, ya vi que también estuvieron compartiendo este seminario a través de Twitter, de nuestra cuenta de Twitter. Yo sugiero que nos, que nos sigan porque van a encontrar eh, conversaciones muy interesantes, intercambio de lo que se está haciendo en otros lados del mundo. Y eh, bueno, con esto termino, dejando también el espacio porque me encantaría escuchar eh, si hay preguntas, si hay comentarios. Entonces, dejo el espacio también ya para las preguntas y, y, y los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Eh, te agradecemos tu, tu interesante intervención sobre este tema tan interesante como es el tema de, de, de ORCID y el tema de, los, eh, de la persistencia de, de los identificadores. Eh, como tú lo dices, es un tema que que apunta a los documentos, apunta a las personas, y también a, a evitar estas dualidades eh, de identidades que, que a veces encontramos por ahí. Eh, mira, me llegó una pregunta por acá, eh, la primera pregunta es, eh, dice, pregunta, para normalizar algún dato de nuestra información en NORCIT, ¿cuál sería el procedimiento en caso de que otra persona o la institución hubiese creado el NORCIT de un determinado investigador? Gracias. Eh, pregunta interesante. Pues sí, de hecho, eh, como yo les comentaba, lo ideal es que las instituciones no generen orquídea y dicen en, en nombre del investigador, sino que el mismo investigador lo genere y llene toda la información posible. Eh, eso sería lo ideal. Incluso nosotros tenemos en el, la configuración de la cuenta una herramienta que se llama Trusted Party o... Eh, individuo de confianza, en donde nosotros le podemos asignar sin tener que compartir nuestras credenciales a otra persona la posibilidad de que nos apoye agregando información a nuestro registro. Entonces es, es algo interesante que después si tienen, eh, una pregunta, yo, tanto yo los puedo apoyar como la información está también en nuestro en nuestra sitio web, pero lo ideal es que si nosotros seamos quienes estemos eh, abriendo el registro y viendo y autorizando qué información entra o no a nuestro registro. En el caso de que nosotros ya hayamos autorizado información que no esté de manera correcta, simplemente cualquier ítem en, en todas las secciones de ORCID se puede eliminar con ese botecito, ese icono de botecito que, que vieron ahí, si es que no está correcta. Ahora yo, mi sugerencia también sería eh, a esa fuente que agregó esa información este, si no está correcta, bueno, solicitar la, la, la corrección porque esa información, toda, toda la información que se arregla a sus registros ORCID es, como yo les decía, a través de la API. Eso quiere decir que esa organización tiene, eh, es un miembro de ORCID que a través de la API tiene la facultad de poder actualizar esa información. En el caso de la normalización es eh, a través de las instituciones. Entonces, lo ideal sería que su universidad a través de la API de ORCID, pudiera normalizar el nombre eh, de, de la institución, de la universidad, empujando información desde eh, su sistema hasta, uh, hasta los registros de sus investigadores a través de, de esta API. Espero haya contestado la, la pregunta. Eh, esperemos que sí. Eh, también hay otra pregunta de Pamela eh, Mecina, que dice que, que no le quedó muy claro la, la diferencia conceptual entre algunos términos. Pregunta, ¿es un ORSIT un registro y un, y un identificador persistente, pero no es un perfil? ¿Cuál es la diferencia que implica decir que no es un perfil, o es, so, es solo algo de concepto, o tiene alguna consecuencia práctica? La, la pregunta es porque siempre se habla del perfil de ORCID. Y bueno, esa es una pregunta y después viene el, te, te haremos otra más. Gracias. Sí, este, Pamela, y es, y es una línea muy, eh, muy delgada entre lo que es un perfil y un registro. Nosotros no decimos que es un perfil porque no es como ResearchGate. Eh, y ese es el ejemplo más claro porque creo que es el más utilizado. Eh, y sí, se menciona muchas veces que es el perfil ORCID porque estamos acostumbrados a ver perfiles, no, a hablar de perfiles. Eh, yo diría que es no nada más en eh, cuanto a concepto la diferencia principal es que ORCID te asigna un identificador persistente, lo cual no hacen otros sistemas. Otra otra cuestión importante es esta interoperabilidad que yo te mencionaba. Eh, el NIH o la OSD no te van a pedir tu ResearchGate para poder eh, automatizar o interoperar. Entre sistemas, ¿no? El, esa es la, la, la mayor diferencia. No te están asignando un identificador persistente, te están asignando, asignando simplemente un identificador, un, un registro, como si fuera en México tu CURP, ¿no? O este el DNI o cualquier tipo de identificador nacional que también tengas. El, el ID sirve, eh, rompe un poco estas barreras. Y va más allá de, ¿no? Entonces, es un, es un repositorio donde puedes tener todos tus, tus ide otros identificadores, en donde puedes tener conexiones a todos los sistemas. Y creo que esa sería la principal diferencia en cuanto a, a, un, a un perfil. Eh, te digo, es, es un poco así de manera conceptual, pero va más allá de eso. Es en cuanto a funcionalidad. Eh, te digo, el, el, hay organizaciones, el NIH, como lo mencionaba en Estados Unidos, que están solicitando el Orchid ID, el mismo cielo que te está solicitando el Orchid ID para poder no nada más desambiguar al investigador, pero también eh, interactuar con otros, con, con tus trabajos, por ejemplo, y poder prellenar formatos para que el investigador no los tenga que estar llenando. Otra pregunta de Elena Horta. Dice, bueno, nos agradece por la presentación. Y pregunta, eh, ¿cómo se podría conectar eh, una publicación con la fuente de financiamiento? Dice que en su caso se trata de, de, de CONICIT, que es como el, el, una de las oficinas nacionales que, que hace financiamiento con, con, con, su, con su investigación. Claro, y, y esa es otra muy buena pregunta. Eh, como vimos en el, en el diagramita, ¿no? todo, todo, todos los ítems de todas las acciones son interoperables a través de estos identificadores. Eh, en este caso de eh, CONICID, eh, tendrían que primero, obviamente, poder empujar el, la, el, el grant number, ¿no? el, el, um, el grant ID. A todos los financiamientos se les de, eh, tendría que asignar un identificador. Existe también el fund, eh, fund ID. Hay muchos identificadores allá afuera que si quieres yo también te, te puedo mostrar más información al respecto, pero la idea es que a través de ese financiamiento se conecte con tu trabajo, ¿no? con, lo, con, la, con la publicación a través de esos identificadores. Pero tendría que estar todo dentro del registro ORCID para poder hacerlo interoperable y que se sincronicen entre sí. Eh, y, y puedo este, hablar más de eso si quieres eh, en, en el caso de, de CONICID. Eh, sí, por favor. Y bueno, y otra consulta más que es como, como de las últimas, dice, para que puedas también comentarnos más el tema, porque por lo que entiendo es un tema de lo que CONICIT debería tener como, como, como recurso eh, para que sea interoperable con, con las demás plataformas. Eh, bueno, también María Verónica nos pregunta si se pueden obtener reportes de producción de, de los investigadores desde ORCID. Reportes creados no tenemos, nosotros no generamos métricas ni, ni reporteos, no es el core de Orchid pero sí tienen eh, ustedes la posibilidad de tener acceso a través de la API pública para llamar todos esos datos y poder eh, hacer reportes, hacer métricas, hacer estadísticas, llenar sus mismos sistemas eh, a través de la API pública y esto lo pueden también consultar en la página de Orchid pueden tener eh, y otra cosa cuestión. También nosotros hacemos el release una vez al año, en octubre, en, en la semana del Open Week, eh, del Open Access Week. Nosotros hacemos el release de eh, la información que tienen los investigadores como pública. En ese momento, obviamente no, no se actualiza, pero a, a ese momento de los 11 millones y medio, hacemos un, un release de toda esa información que tiene el investigador como pública para que ustedes… y ese esos eh, esos proyectos que vieron de trazabilidad, de movilidad de los investigadores, muchos de ellos fueron hechos con este eh, public data file que, eh, que, que Orkiv, este muestra. Entonces, a través de la API sí se puede obtener esos datos y ustedes hacer todo el tipo de reporteo que, que, que gusten. Eh, sobre el tema anterior también, eh, Pedro, Pedro Robles eh, nos pregunta... Eh, Claro, si nos puedes, también tal vez dar más información sobre estos identificadores eh, de institución y financiamiento, que, que eran lo, a lo que te ibas a, a, a referir, y cuál eh, sería tu, eh, tu recomendación también para esto. Yo quisiera agregar también una, una consulta acerca de lo mismo de, esto de, de, de los identificadores de, de financiamiento. Así que, eh, como están con ORCID... Eh, también eh, podrían conversar directamente, por ejemplo, con algunos campos de JS. creo que también tiene campos que son para llenar eso, pero también hay, hay un tema de normalización ahí que me parece que no está claro por parte de los mismos investigadores de cómo referirse y cómo nombrar a las instituciones, porque yo sé que hay eh, eh, estándares de que por ejemplo, no debería ser tal vez COINS tal vez el Consejo Nacional de Investigación, cómo deberían llenarse esos campos, que también influyen a la hora de la conversación de, de, de, de, de las máquinas, ¿no? Claro. Sí, bueno, eh, con respecto a la primera pregunta, ¿existe eh, FONREF? Existen muchos, pero el, el, el FONREF es el que está dentro del esquema de los metadatos de ORCID. Y eh, en cuanto a instituciones es el Ringgold. Lo voy a escribir aquí. Estaba en la presentación, si quieren profundizar más. Está Ringgold, está eh, GRID y está... Próximamente va, va a estar ROR Existe eh, ley. Estas son organizaciones que así como nosotros asignamos identificadores para las personas, estas otras organizaciones asignan identificadores para las instituciones. Hay algunos que son comerciales, hay algunos como Ringgold, Ringgold de Cerrado, pero el GRID, el ROR eh, de hecho ROR se basa en GRID. Eh, ellos utilizan, este, ellos son abiertos, son totalmente abiertos. Entonces, si ustedes buscan GRID, eh, Van a encontrar ahí, este, si buscan la, la universidad, por ejemplo, Católica del Norte, van a, a encontrar un, un grid, un identificador grid asignado a la universidad. Eh, ustedes pueden, este, por, por la base de datos tan enorme que tienen, pero ustedes pueden solicitar que incluso... Eh, se modifique. Ahora, con respecto a la interfaz de usuario específicamente de ORCID, si ustedes se van a la afiliación, a la, a la sección de afiliación como investigadores y empiezan a manualmente agregar el nombre de la universidad, supongamos Universidad Católica del, y ya les va a desplegar una lista. Esa lista desplegable que les va a sugerir la interfaz de usuario está basada tanto en Ringgold como en GRID en estas dos listas, por eso incluso puede venir doble. Eh, ORCID no se encarga del mantenimiento de estas bases de datos, más bien son estas otras organizaciones, nosotros las tomamos de estas dos, Green, GRID y Ringgold. Y nosotros lo hacemos para facilitar el llenado del registro ORCID en la interfaz de usuario. Si el investigador encuentra el, eh, su afiliación en esa lista desplegable, pues nada más oprime ese, esa opción y lo, lo, lo, lo deja automatizado ahí. Eh, esa misma opción va a prellenar algunos de los campos en ese, en ese registro. Eh, lo sugerido, lo altamente sugerido es como yo les decía: no que lo haga el investigador, porque en ese caso, si el investigador entra y selecciona, y va, la fuente, el, el source de esa información va a ser el investigador. Entonces, va a aparecer a Ana Cardoso como fuente, como source de esa información. Pero si la universidad, y seguimos en el mismo ejemplo: si la Universidad Católica del Norte es. Eh, miembro de ORCID a través de la API va a poder empujar a todos sus investigadores, va a poder empujar toda esa información. Entonces, esa línea, ese ítem eh, va a venir normalizado porque quien va a definir el nombre eh, de, de la institución, de la afiliación va a ser la universidad. Entonces, Va a, a, a tener todo el pool de sus investigadores, va a generar los XML, no me quiero ir muy técnico, pero va a generar todos esos, esos XML con la información normalizada de la institución. Y a todos los investigadores de esa institución les va a empujar a través de la API la, el nombre correcto como ustedes, como la misma institución defina que debe de ser. Sí, no sé si Justamente, Ana, sobre ese tema eh, eh, es súper interesante. Eh, claro, yo he visto error, yo he visto que hay una API de error con JS. y eh, eh, claro, el tema es, el, mi tema con, con Orkid va para lo siguiente. O sea, la institución eh, puede tener, eh, como si estuvo, empujar y normalizar el nombre de, de, de, la, de ella misma para sus investigadores, pero ¿esto es a partir de, de, de, de, los, de estos registros nuevos o esto también es eh, ¿De qué manera puede ser aplicable a los investigadores que ya poseen un ORCID eh, antes de que la universidad tenga un, un convenio o una sociedad con, con ORCID? Y también, ¿qué pasa cuando eh, existe el cambio de afiliación? Que, claro, porque okay. la, la persona se lleva, su, me imagino que debe llevarse su número 12, porque si no, no tendría sentido okay. que fuera personal. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la, de la afiliación? Excelente pregunta. Y... Eh, te contesto al revés. De hecho, el, el Orchid ID, como tú bien comentas, es único y va a ser eh, independiente de la afiliación en la que se encuentre, va a ser eh, el mismo siempre para el investigador. Eh, la organización, como tal, cuando interactúa con el registro ORCID, cuando se conecta al registro ORCID del investigador, va a tener el investigador, eh, le va a aparecer un pop-up window en donde el, esa institución le pide permiso. Y lo mismo pasa con el OJS. ¿no? Si ustedes han entrado a algún, alguna revista que tenga OJS que les pida el ORCID ID, entonces solicita el ORCID ID y les dice, oye, este, la, la revista tal o la, la universidad tal te está pidiendo permiso para obtener tu ORCID ID y en la manera ideal pues sincronizar información, no agregar información a tu registro ORCID. Cuando el investigador da a autorizar, en ese momento esa organización o esa revista se va a convertir en organización de confianza. Ese permiso que se le da se le da por 20 años. Entonces, que es un, eh, en términos técnicos, es un por siempre, ¿no? Entonces, esa, esa revista o esa universidad que se conectó con ese OrkidaID ID que ya el investigador le dio permiso para estar conectados, va a tener permiso para seguir interactuando con él por 20 años. Entonces, es lo que yo les decía, no importa la afiliación en donde se encuentre, eh, va, se, se van a ir enlistando. Eh, no sustituye una a la otra, sino que se van a ir, a, a ir enlistando. Está la Universidad Católica eh, del Norte, después va a estar el Tecnológico de Monterrey y después se va a ir a Harvard. Entonces va a tener, el, el investigador va a tener esas tres afiliaciones dentro de la sección de su afiliación. Él eh, va a tener el primero, si el, el primero fue empujado por la UCN, va a ser esa la fuente. ¿no? Entonces no, no sobreponen una a la otra, sino que se van enlistando de manera secuencial. Es como, la creación de un, la de un, es como la creación de un currículum vitae en, en directo. ¿verdad? Exactamente, exactamente. exactamente. Sí. Y contestando a tu primera pregunta, que ya no recuerdo la comentaste? era del, el tema de que si ORCID eh, a, los, a los investigadores que ya están eh, dentro Exacto. registrados, si, si puede hacer como una captura para poder hacer ese proceso, o se Exacto. debe hacer eh, individualmente, hay que detectarlos. Claro, sí. Eh, nosotros la forma en cómo trabaja la API normalmente es, eh, como lo han visto ustedes en OJS, todo el, el investigador que pase por ese botoncito de regístrate o conéctate con tu ORCID ID, ese botoncito que es estándar para cualquiera de los sistemas en, en diferentes sectores, el investigador siempre va a tener que pasar, por, en el caso de, de los artículos, para submitir un artículo tiene que pasar por ese botón. Si el mismo journal lo está haciendo obligatorio o mandatorio, pues entonces el investigador pasa por ese botón. ¿Qué pasa con eh, ese botón? Ese botón es para tanto los investigadores que ya cuentan con un Orchid ID como para los que todavía no ni siquiera se registran. Para los que ya tienen un Orchid ID, eh, van a entrar por ese botón y les va a decir, ok, entra, conéctate con tu cuenta de ORCID. Entonces, el investigador va a entrar con su correo electrónico y su contraseña de ORCID, de su registro existente que ya tiene desde hace mucho. Para los investigadores que no lo tengan, que todavía no tengan un ORCID ID, les va a decir, ok, entonces no, no te registres, hazte el, eh, el, el, el genérate un, un ORCID ID. ¿No? Entonces, no te logues, sino regístrate. Entonces, en ese momento, en ese mismo momento de conexión, les va a aparecer el formato de registro, que como les decía, son dos preguntas, realmente es eh, tu nombre y tu correo electrónico y generar tu contraseña. Y una vez que ya generes tu registro, te va a decir, ok, entonces ahora sí ya te pido autorización para conectar información también a tu registro. Y en esa misma autorización va a ir involucrados esos dos pasos, tanto para los investigadores que no tienen todavía un registro como para los que ya cuentan con un registro. Eh, no importa si la organización en ese momento se convirtió en miembro, para todos los que ya tienen un registro van a poder ser incluidos en, en ese mismo proceso, pero sí tienen que pasar por esa autorización forzosamente. No sé si queda eh, claro. Eh, sí, entiendo. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Me parece que, que no. Eh, bueno, vamos a compartir la presentación de Ana y los documentos también que nos, que, que nos compartió. También, eh, bueno, eh, Elena eh, Ortiz, eh, eh, Elena, orta, le vamos a enviar tu correo para el tema de las consultas que, que hiciste sobre el tema de la financiación, se lo vamos a compartir a Ana. Y bueno, solo un, una, una, una reflexión también, eh, que, que me parece que es un tema que es súper importante eh, para los... Para los eh, para los autores, eh, para la, lo, los editores y, y para lo, eh, en general. El sentido de que nosotros como la gente que trabaja en la edición y la gente que trabaja en instituciones, debería fomentar eh, el uso de, de, de Orkid y el uso de este tipo de herramientas, pero no el uso por el uso, porque uno se encuentra un montón de cuentas que son perfiles cerrados y yo en realidad no, no tiene ningún sentido tener un Orkid y tener un perfil cerrado, es como... Lo hice porque en algún momento alguien me lo pidió, pero en realidad, o no me interesa, no sé cómo funciona. Yo creo que ese es un tema también, que, que, que, que un tema para la discusión y un tema de, de capacitación constante, porque hay gente que tal vez no, por rango etario, por tiempo, por, por tiempo no, no, no se da eh, para crearse o, o normalizar su, su, su cuenta, siendo que son como unos pequeños minutos de inversión que el día de mañana le, le van a rendir harto ar, en el tema de, del tema de interoperabilidad. Exactamente, y es como yo les decía, no nada más lo generen por generarlo, pero llénenlo porque allá afuera pues va a ser leído por muchas personas que los que los están viendo, ¿no? Entonces es su, es su carta de presentación. Yo digo, incluso compartan su Orchid ID en la firma de sus correos electrónicos, pongan ahí el link, ¿no? Pónganlo en todos lados, úsenlo en todos lados. Incluso en el video de, de, de Shelly de, de AGU. Les comenta, incluso en donde no les estén solicitando el Orchid ID, agréguenlo, agréguenlo en sus trabajos, agréguenlo, porque tarde o temprano lo van a ver. Entonces es como si fuera su firma. Dentro de su firma, pongan el Orchid ID, pero primero llénenlo, inviertan un poco de tiempo, que no es mucho, en llenar la información correcta. Como tú también bien comentabas, hay tres niveles de visibilidad: la, la pública, que es la que todo mundo puede ver, la privada, que ahí sí nadie puede leerla, y la intermedia, que es. Para todas aquellas organizaciones de confianza. Eso va a ser visible solo para las organizaciones de confianza que yo tengo enlistadas en la configuración de mi cuenta. Entonces es bien importante que eh, hagan esa información pública o, o si quieren hacerla para las organizaciones de confianza, pero no la dejen como privada porque eso pues va a obviamente hacer una barrera para, para su visibilidad y para eh, mejorar esta, esta identidad digital de la que estamos hablando. Bueno, la última pregunta de Pedro, pregunta que se llama la institucional de la universidad. Si nosotros nos hacemos socios o suscribimos a ORCID, ¿cuáles son los beneficios? Para los autores. Ah, aquí yo una pregunta más que va a ser la última. Disculpe, por favor. Seguro, no, no, no te preocupes. Eh, claro, pues los beneficios para los autores es que ellos no van a estar eh, generando esta, esta, eh, la misma información para diferentes sistemas. En el caso de, de OJS en específico, si ustedes eh, son miembros, si ustedes empiezan a utilizar el ORCID eh, plugin que tiene la plataforma, todo lo que el investigador ya tiene en su registro ORCID lo van a poder llevar hasta su repositorio, llamémoslo así, de OJS, hasta la plataforma. Eh, ¿Qué pasa? Que entonces ustedes ya no tienen que pedirle esa información al investigador, el investigador no lo tiene que agregar. Entonces, ese es, ese es de los beneficios eh, y hacer esa interoperabilidad, hacer esa desambiguación. De, eh, de los autores, porque ustedes también van a poder, desde sus sistemas, poder asignar la producción a quien realmente corresponde y no tener que estar haciendo todos esos match con, con diferentes personas o con... Este, no sé, los seudónimos, porque no nada más existen eh, lo, los, los eh, nombres que son parecidos o similares, sino cuando hay cambios en nombre, ¿no? La manera en cómo están citando, la manera en cómo están este, publicando. Hay muchas maneras, diferentes maneras en que el, el, el investigador, el mismo investigador o autor puede ser eh, citado, nombrado, publicado. Entonces, todas estas diferentes maneras están eh, englobadas, están agrupadas en un mismo orquídeo. Entonces, eh, es, ese es el beneficio mayor, ¿no? Que toda la asignación de, de la producción va a estar realmente asignada a quien pertenece. Bueno, el último, bueno, más que, más que una pregunta es un comentario de, de Simón Bastida Smith de la Universidad Yacambú de Venezuela, que, que bueno, nos no, no agradece esta instancia y dice que como investigadora y como docente es fundamental estar informada de que existen posibilidades para firmar y suscribir sus creaciones. Eh, eso creo que es, es todo. Ana, eh, te volvemos a agradecer a nombre de, de, de las revistas científicas de la Universidad Católica del Norte, de la Biblioteca de la Universidad Católica del Norte, por tu presencia eh, en el día de hoy de, de hablar de nuestros temas. Eh, espero que en un futuro no muy lejano podamos también tal vez conversar sobre esto de manera más específica, eh, por ejemplo, para poder ver el tema de... de, de de poder hacer una, un revertir el tema de los perfiles cerrados y, y eso, eh, te agradezco, también agradecemos a todos quienes han participado en, en, en, la, en la charla del día de hoy